Hey, ¿Qué pasa chavales? Espero que estén muy bien en este día En esta ocasión vamos a ver un, una pequeña resumen De cómo farmear oro de una forma bastante sencilla Aquí en miso Fandaria Firestone, Donde vamos a ver eh, una forma de sacar No sé, un máximo de 500, 600 de oro Por cada oleada eh, Y es mejor si venís con la montura del mamú Ya que podéis vender ahí Pero de todas formas aquí eh, hay un herrero con el que podéis comerciar una vez que habéis llenado vuestro inventario Les aconsejo tener las bolsas lo más grande posible Así que vamos a ver cómo es el recorrido Nos encontramos aquí en Monte Ijal, en Kalindor, continente de la Horda En el santuario de Aviana, en el fin del mundo por así decirlo Este árbol enorme que hay aquí no tiene pérdida Nos vamos a nos vamos a encontrar con estas arpillas vamos a matar algunas ellas nos van a ir dando armaduras y otras cosas que vamos a vender vamos a estar farmeando un minuto o dos minutos Allí voy a poner el cronómetro para comprobarlo y vamos a ver cuánto sacamos El recorrido es largo, ya que tenemos que llegar por ahí para allá, así que... Bueno, ya tenemos el inventario sumamente lleno y nos demoramos unos 2 minutos como mucho para... Unos dos minutos y pico, ya tres minutos, pero después fue perdí más tiempo ordenando el inventario, así que unos dos minutos y pico en limpiar toda esta zona. Pero podéis seguir matando también hasta acá, porque estos acá también te pueden dar ropa. Así que este es el recorrido Esta es la primera guía de oro que estoy haciendo de este servidor Así que ahora tenemos unos 3.345 de oro Vamos a vender todo esto y vamos a ver cuánto le sacamos Y eso que es poco porque como no tengo bolsa ni nada eh, Vale, como veis 3740. Lo que decía, como veis, 3.743 de oro luego de vender unos pocos ítems Ya que no tengo mucho espacio, la verdad tengo que comprar mejores bolsas Pues, eh, como decía, hemos sacado unos 500, unos 600 de oro Una suma bastante importante aquí en la expansión de Pandaria eh, Eso es, si no tienes mamú, pues pasas más trabajo, pero imagínate cuando tengas mamú Los bichos salen bastante rápido oh, Se me cae el suelo como decía, los bichos salen bastante rápido, así que va a ser fácil farmear por aquí. Yo lo estaba haciendo para poder comprarme vuelo rápido, así que... Eh, lo que viene siendo paños y vida volátil, fuego volátil, eso sirve para profesiones, así que puedo venderlo o utilizarlo yo mismo. Así que sin más preámbulos, esta ha sido la mini guía de oro. Creo que está bastante aceptable. Eh, iré enseñando otros lugares a medida que vayamos avanzando. Así que este es el video número uno de la guía de oro de Miss of Pandaria. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.